Para ti, una roca puede ser insignificante, pero los incas veían el mundo de otra manera. Para ellos, las rocas, cuevas, ríos y lagos podían ser objetos de veneración y recibir ofrendas. Para recibir este tratamiento, no hacía falta que la roca fuera extraordinaria, ni por su material ni por su forma. Lo importante era su esencia inmutable. Podía tener una leyenda, habiendo sido un dios petrificado o estar asociado con un suceso importante. Por eso, no hacían distinción entre vivo e inerte. Las rocas eran como nosotros y podían recibir alojamiento y vestimenta. Aunque se modificara o se mezclara con otros materiales, su esencia perduraba. Esta perspectiva no fue comprendida por los conquistadores, que la consideraron idolatría.